Thank you. Agradecerles la atención que han tenido al brindarme este hábito. Hoy dije Agapito. Sí. Pues me equivoqué. Porque debía haber dicho Agapito. ¡Hola! ¡Agapito! Agapito, ven, hijo. Trae una botellita más. ¿O ¿O otra, botellita? ¿Otra botellita? Tomo la balas. Señores, esta es la última noche que paso con ustedes. Pero antes de irme, quiero brindar por algo que llevo aquí, muy dentro de mi corazón. Por España. Sí, señor. Por España. Bueno, ahora brindemos por... por esa tierra que está tan lejos en la distancia. Pero tan cerca en nuestro pensamiento. Por México. Por México. Hola. Y ahora, ¿por quién brindamos, maestro? Ahora bueno, vamos a brindar por nosotros. Ya, pues, <risa> Es una enfermedad. Sí, señor. Por los rayos de la luna me dijiste vida, mía, Pero luego mordía y a la amanece de día, Y a la amanece de día Rápido, ¡Dale! ta lein, con, con, con, que con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, ti. con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, con, le digo yo que si me quiere hacer el honor de venirse a tomar una caña de manzanilla aquí a la mesa. Sí, señor. Eh, ¿Para Dale, señor! ¡Para momento! ¡Soyle, palagá, ¡Lola! Oye, señora de esa mesa, que aquí no habla contigo. Palá. Buenas noches. Buenas noches. Palá. Señora, peso a los pies. Ay, señor, será beso eso usted la mano. ¡Oye! <risa> Paso a la gracia dicha mujer. ¡Ay, mire, qué sí, simpática! <risa> Agapito, dame una caña. ¿Su nombre? Dolores Vargas Rosales. Rosales. Ambrosía de Flores. ¡Uy, oh, vaya por Dios! Por Dios, sí. Por Dios que volcó sobre tu cuerpo toda la gloria del cielo. Y por esos ojos que son dos tesoros. Uno de bondad y otro de gracia. ¡Ah, la caña! ¿Quién es el que Habla también. Salud gitana. Ay, salud platito. Uh -huh. <risa> Eres una gran artista. No he visto a nadie que le ponga el sentido del ritmo que tú le pones a tu baile. <risa> Cefiro de la mañana. Ay, muchas gracias flor de azúcar. <risa> Oye una cosa, ¿tú sabes algo de música? <risa> <risa> Un poquito. ¿Por qué se ríen? ¿He ¿Es que visto alguna cosa que tenga gracia? No. Ah. Usted es mexicano, ¿verdad? Sí, hija. Nací donde las palmeras se emborrachan de sol. ¿Y usted de vino? <risa> <risa> <risa> <risa> Oye, hay una cosa. ¿Y cómo siendo usted mexicano no viene vestido de charro? Hombre, no, no se me ocurrió. Ay, con lo que a mí me gustan los charros, mire usted. Cómo me gustaría conocer su tierra. Porque tienen que ser los mexicanos muy guapos, ¿no? Con aquel sombrero, tan y como son, tan juganteros y tan parranderos. Ay, a mí me encantaría, de verdad. Bueno, mira, si algún día llegas a ir a México, yo te ayudaría a que triunfaras plenamente. Ay, muchas gracias. Eres una criatura angelical, y tienes un porvenir maravilloso. Sí que sí, Lola. Y cuando tú quisieras ir a México, yo me iba contigo para hinchar no a ganar dinero. Pero es que tú vas a la niña de fuego. Bueno, mira, para burla ya estuvo bien y no aguanto más. Acabó. No sé. Oye, oye, ven acá. De ti nadie se burla, reina. Perdone, al señor que se lo interrumpa, pero el avión sale dentro de la A mí una que me importa el avión. A mí que me importa el avión y todos los aviones del mundo. Oye, oh Dios. ¿Qué Si algún día se te ocurre ir a México, sí. me vas a buscar a mí yo te voy a dejar mi carta. Yo te voy a hacer tu padre un Gracias. Ya verás a un niño Pedro. No se te olvida Ahí está mi bien, bien. Adiós, Rocío de la mañana. Adiós, aire de los desiertos. Adiós, corral de toda la boca, maestro. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Por favor, no me molesten, que me estoy despidiendo de la ciudad. ¿Pero es ¿Me que se puede... va a quedar aquí, hombre? Óyeme lo que te digo. Es que el avión se va a volar ¿no? ¡A mí qué le no importa! Que no, no, quiera, pero, ¡No me, ya, no, me ya. he despedido de un chico! ¡Eso esto importa! ¡Ah, pero, no, no, no! Me quedo aquí muy contento, me voy y me voy aquí. ¡No, pero, ¿A pero, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Agustín Lara! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué tonta soy! Marca, dio. Ya decía yo, ya lo decía yo. Si esta cara de cuchillo me recuerda a mí a alguien. ¡Lola! ¡A bailar! <tose> de tenerlo nuevamente en casa, señor. Gracias, Cenofonte. ¿Y qué tal lo trataron por España? ¡Uy, pues estupendamente! Me hicieron tal cantidad de agastazos, se portaron conmigo de una manera... Oye, ese pueblo maravilloso el español, ¿eh? ¿Y hay alguna novedad por aquí, Cenofonte? Ninguna. Oye, mis puros. Se los tomó, el señor Lucios. Bueno, un cigarrillo. También se los acabó el señor Lucios. Oye, y la lámpara de pie que estaba ahí, tuvo que hacer un regalo señor Lucios. Rosas, las más hermosas. El señor Lucio, sí, señor. Bueno, pero es que este Lucio arrea con todo. Es que necesita dinero, sí, señor. Pero que ya lo corrieron de la chamba que le consiguió. Sí, señor, lo decidieron. Llevan las 28 musas de la inspiración. Sí. Es que este es un atraco. Sí, señor. Este es un robo. Sí, señor. Este es una perfidia. Sí, señor. Hola, verá ese. Ah, es magutín. ¿Pero ya llegaste? ¡No! ¿Todavía estoy allá? Ah, pues yo creo que eres el hermano gemelo porque... No te hagas chistoso. ¿Qué llevas ahí? Pues, este, tu máquina de escribir. ¿Y se puede saber dónde la llevas? Como no? Se la voy a prestar a un amigo mío que es escritor. ¿Y cuánto te va a dar por ella? 300. pesos? <risa> este, ¿sabes? Lo que pasa es que necesito dinero. Hoy en la noche tengo que llevar a Serenata a una amiga mía que está rete suave. Esto sí ya se pasó de las raya ¡Lucio, no me vuelves a poner un pie en esta casa! ¿Pero qué dices, primo? Eso es lo que soy para ti, un primo. Pero esto se acabó. Es que no entiendo, ¿a qué se debe todo esto? Y todavía lo preguntas. Te invito a que te pases unos días en mi casa y te has quedado ocho meses. Nueve. Nueve. Nueve. Te fumas mis rosas, te bebes mis puros, te llevas mis lámparas. Y de contra, te botan del cabarendo donde yo con mi cara de palo te voy a conseguir chamba. Esto ya es el colmo, esto es el acabose. No quiero bajos en mi casa. ¿Esta es tu última palabra? Sí. Perfectamente. ¿A dónde vas? ¿Vos a desayunarme? ¿Se nos conté mi jugo de naranja, por favor? ¿Pero qué descarado eres? ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Pero Agustín, Agustincito, es pues que no me he desayunado ¿A, ¿A mí qué me importa? ¿Pero a mí sí, porque tengo mucha hambre? Pues que te mantenga el gobierno. No. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Pero ya! No, pero siquiera déjame sacar mi ropa. ¿O me vas a dejar ir así con este traje de mariachi? Tu ropa. A cualquier cosa le llamas ropa. Usted no me saca ni un hilacho de aquí hasta que no vuelva contra trabajo. No. no se preocupe, señor Lucio, yo le pongo a su ropa. Muchas gracias. Llega a volar. ¡A volar, gaviotas! Bueno, pero ahora con qué va a escribir mi amiguito con falta de ortografía. Uh -huh. ¡Vamos, a volar! Mira usted, así, Suena a que bailaba. Mira usted, sí, sí. Pues no me acuerdo. Pues mira usted, la mucho, le voy a dar una voz, peta, que le voy a resecar la memoria. ¿Por qué? ¡Ah, sí, ya me acuerdo, Lola, lolita de mi alma, Ay. rocío de la mañana, sí. ambrosía de flores, sí. lucero de mis noches! ¡Ven acá, monumento a la revolución! Ay, ¡Ven acá, criatura, ven! Oye, qué bien. ¡Ay, qué alegría! El ofrecimiento que te hice en España queda en pie. Aunque te lo debo haber hecho así un poco a medio chiles, pero... Sí, ya comprendo, ya comprendo. ¿Entonces me puedo quedar? Claro. Yo soy un hombre que siempre cumple su palabra. ¡Ya no estoy loca! ¡Qué loca vas a estar, hombre! ¡Ay, qué bueno! Entonces vamos a celofante a la calle, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a decirte! ¡Celofonte! Sí, Señor. La señorita se quedará unos días en casa con nosotros mientras disponemos qué hacemos con ella. ¡Ay, conmigo no vaya a cenar, ¿eh? Porque yo he venido a triunfar como usted me prometió. ¿Y triunfarás, ¿Qué? hija? Pero mientras te vas a quedar en la recámara de los huéspedes. ¿Con celofante? Dios me libre. Esa es la recámara del señor Lucio. ¿Y quién es Lucio? Lucio es un primo mío, que es un muchacho un poco parrandero y borrachito y jugador. Mm. Además, la recámara no es de Lucio. La recámara es de los huéspedes. Y si ese vago viene por aquí, me lo corre a puntapiés. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, por favor, al... ándale, ah, Que no fante. Bueno, es igual. hay ah, una cosa, ¿eh? Que quiero las llaves de mi habitación, porque yo soy una mujer muy honrada. ¿Hay alguna dificultad? No, ninguna. No, no faltaba más. Ah, bueno, es que si la hay, me voy, ¿eh? Aunque está usted hablando con un caballero, me encanta su estilo. Ah, bueno, yo lo decía para evitar mala interpretación, ¿eh? Y ahora con permiso voy a cambiarme el vestidito. Ándale, famse. Adiós, Céfiro. Céfiro. ¿Qué dijo Céfiro? Una de mis canciones Claro que sí Conozco Marimba, Farolito Y María Bonita Oye, cántame María Bonita Ay, es que yo no sé si... Yo te la acompaño en el piano. Ah, bueno, pues venga Acuérdate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 mientras Dios miraba, digo con sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Amores habrás tenido muchos amores, María bonita, ay María del Pero ninguno tan bueno ni tan honrado como el que hiciste que me Lo traigo lleno de flores como una ofrenda para dejarlo bajo tu planta. Recibelo emocionada y úralo, hay que no miente porque te estira. Ay María Bonita, ay María Bonita, ay María Bonita, ay María del alma, ay María Bonita, ay María Bonita, ay María Bonita, ay, María, Bonita, ay, María, Bonita ay, María del alma, Solo que me parece que te saliste un poquito de mi estilo, ¿no crees? Sí, cuando se lo dije, claro. Y digo también que no hay nadie que baile como tú. Ay. Ahora tengo que salir. Pero a mi regreso espero traer buenas noticias. ¡GENOFONTE! Voy a llegar un poco tarde, pero aquí se va a quedar contigo Genofonte, que te atenderá como tú lo mereces. Como una reina. Muchas gracias, maestro. Un más simpático que una castañuela. Mande, señor. ¿Me entendiste? Sí, señor. Bueno, y ahora me voy. Ojalá y haya suerte. Adiós, paloma torcaza. Adiós, pajarito frito. Anda. ¡Elefante! Que no ponte, si me asusta el favor. Oye, ¿dónde están los charros? ¿Cuáles charros? Eso de los bigotes y los sombreros y las pistolas y eso. Eso ya no se ve aquí en México. No me digas. No. Ay, yo que traía tanta ilusión de que todos los mexicanos se decían lo mismo. No, no, no, no. no. En la actualidad vestimos, bueno, algunos hasta con Casimires, made in England. ¿Eh? So, with your permission. ¿Eh? ¡Ay, bueno! ¡Me escucho! Este presumío, después de que no sabe dónde están los charros ni nada, por la gana que yo tenía de ver unos charros. ¿Manda algo más la señorita? Ay, sí, quería preguntarle una cosa. ¿Sabe dónde está enterrado Juan Charrasqueado? ¿Qué, qué? ¿Tampoco sabe dónde está enterrado Juan Charrasqueado. No, bueno, tanto como no saber, ¿verdad? Está enterrado en, en... en... la Hacienda de la Flor. ¿Sí? En la Hacienda de la Flor. Ah, ¿y por qué no me acompaña, que yo quiero llevarle una florecita a la tumba? Ay, con lo que a mí me hubiera gustado haber conocido a Juan rasqueado. Por parrandero, jugador... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, María Bonita, ay, María del alma! ¡Ay, María Bonita, María del alma! ¡Ay, María Bonita, María alma, ay, María Bonita ay, María del alma! I'm gonna you down on down on ¿Quién es usted? ¡Socorro! ¡Un ladrón! Cálmese, señora. Yo no soy un ladrón. Si lo fuera, estaría debajo de la cama. Soy un caballero. Pues eso es lo malo. Que si fuera usted una señora, no me preocuparía tanto. ¿Quién es usted? Lucho Godínez. Ah, el primo ¿El de. <risa> el gorpo. A sus órdenes. El parrandero. El servidor. Bueno, estás aquí en esta cama? Estoy pues tratando de dormirme. Es que esta cama es mía. Perdone usted, señora, pero esta cama me pertenece. ¿Le digo usted que es mía? Bueno, ¿en ¿los dos? Oh, no, eso sí que no. No soy muy generoso, me gusta compartirlo todo. ¿Y usted quién es? Dolores Vargas Rosales. Mucho gusto. ¿Y se puede saber qué es lo que usted hace aquí? Yo soy una protegida del maestro. ¿Ah? Ay. Ay. Ajá. Con que una protegida del maestro, ¿no? Oiga, de mí no pienso usted, más, ni otro más guapo que usted, porque le doy una bofetada que le vuelvo la cara del revés. No, eso no. Mire que me voy a ver muy mal caminando para atrás. Bueno, pues que quede bien claro. Además, el maestro ordenó que no le dejaran entrar más en esa casa. Pues por eso me metí escondida. Oh, tengo tan cansado que no sé ni dónde tengo los pies. Pues está ahí. Y con esos mismos piececitos se va y ahora mismo a la calle. Ah, ¿me echan? Sí, lo he hecho, sí, ahora mismito a la calle. Claro. Con las ganas que tenía yo de dormir calientito. Oh, está bien, me iré. Pero, ¿quiere volver a las espaldas? Ay, ahora, ¿verdad? Ahora. Eso antes cuando se bajó de la cama. Perdón, pues sí. Está bien, está bien. Después de todo, no sería uno tan mal. ¡Ay, la cosa que tiene una que ver, Dios mío! ¡La cosa que tiene una que ver! ¡Pues claro, pues no mire por el espejo, hombre! Oh. ¿Lola? ¿Lola? ¿Estás dormida? Sí, sí. Entonces, ¿cómo me contestas? Ay, porque si no te contesto, no sabes si estoy dormida o no. Solamente quería decirte que ya arreglé que te presentes mañana en el programa de televisión. ¡Ay, qué estupendo! Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Oye... ¿No te molesta si toco un poquito el piano? No, no, de ningún modo. Bueno, hija, buenas noches, ¿eh? Que se oye con los angelitos. Hasta mañana. ¿Cállese usted? ¿No lo ve? ¿Pero insinúa pasar la noche en esta habitación? No, desde luego que no, ¿eh? Desde luego que no. ¿A dónde va? A decirle al maestro que está aquí. ¿No cree usted que Agustín pensaría mal si me ve salir de aquí? Ay, Dios mío, es verdad. ¡Ay, pues invente algo, hombre! ¡Invente algo, por Dios! Ya, señorita, ya todo está inventado. Lo único que falta por inventarse es volar, pero sin alas. Ah, bueno, ya lo sé. Cuando termine el maestro de tocar y suba para arriba, entonces usted se marcha. No se haga usted ilusiones. De que Agustín se pone a tocar el piano, termina hasta las 7 de la mañana y para esas horas ya tiene compuestas cuando menos 12 canciones. ¡Ay, corro, Pues entonces diga algo, hombre, por favor. Mejor platiquemos. ¿Qué debería creer que yo era un ladrón? Pues sí, nunca había un ladrón. <risa> yo tampoco nunca he visto un caimán y nunca se me figuró que se pudiera hacerlo. ¡Ay! ¡Ya lo tengo! Si usted a dormir al baño? Es un poco húmedo, pero si usted quiere... Claro que sí. Bueno, solo que hay un pequeño inconveniente. ¡Guau! La puerta del baño cierra solamente por dentro, y a mí en las noches me da por andar dormido. Ah, sí, usted quiere decir que puede entrar y salir cada vez eso es, que quiere, eso es, ¿no? Eso es, eso es. Pues irá al baño. ¡Ay! Ay. ¡Ah! ¡GENOFONTE! ¡GENOFONTE! Sí, señor. Mira, señorita. No ha bajado aún. Mira a ver si ya se levantó y dile que le espero para desayunarnos. Inmediatamente, señor. Desayunar, ¿qué le contesto. Dígale que, que se vaya al diablo. ¿Cómo dijo usted? Que no yo usted, que se vaya al diablo. Muchas gracias. Por nada, Violet. A tifa. se vaya usted al... ¿Al qué? Al comedor, al comedor. Y, ¿Y que ahí le esté que ahorita va. Gracias, que lo no. Con permiso. ¡Ay, que me ahogo! Por hambre, ¿por qué se trae conmigo? Esto para que aprenda a ser caballero. ¿Está muy enojada? ¡Estoy, que gusto. Ya se ve, ya se ve. ¡Saludita de la buena. Muchas gracias. no habrá modo de que No, señor, no. Ay, lástima, porque usted me gusta mucho. Sí, pero la mía nos ha hecho para la boca de Hazlo. ¡Lástima, te! ¡Ahora no, no, sí, no no no, no, toma! ¡Pobre! No, ¿Qué es un Libre? Eh, mujer. Me cuadra, me cuadra. Húmeda, pero me cuadra. <risa> a cero de la mañana. ¿Cómo amaneciste? Pues, eh, acostada. ¿Dormiste bien? Uy, divinamente. No tiene usted ni idea. Bueno, sabes, el colchón no es malo, es nuevo, de pluma, en fin. Sí, es, gracias. Espero que no te habré desvelado mucho con mi música. Estuve tocando hasta muy tarde. Sí, sí, ya lo sé. Hasta las 7 de la mañana y compuso 12 mmm, canciones. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque las gitanas somos adivinadoras. Como que la acierto hasta cuando le va a tocar el premio mayor de la lotería. Ay, qué gracia. Sabes que tiene una. Oh. Pues cuidado, ¿eh? Cuidado, que te apunta un catarro. Ay, Dios yo quiera que no venga con malas ideas porque es capaz de darme por ¿eh? No, lagarto. Te tienes que presentarte en mi programa de televisión. ¡Oh! Dios, Las cosas se están poniendo tan mal que un día voy a tener que trabajar. Ahora sí. ¿Y mi ropa? ¿Quién se llevó mi ropa? Bueno... Oye, mi es un catarro con propulsión a chorro, ¿eh? Ay, maestro, perdone. Ahora solo falta que tengas temperatura, ¿sabes? Ay, no creo. No lo no tienes, pero te puede venir. ¡Pero ¡Cenofonte! ¡Cenofonte! Voy, señor, voy. ¿Pero así? Sí, sí. Mira, pronto, café, aspirina, aspirina. Coca-Cola, cualquier cosa, porque es como crece en vámonos. Sí, señor. Sí. ¡Maestro! ¡Pero corre! Maestro, ¿no sería mejor una copa de aguardiente? Lo que sería mejor sería que tú descansaras hasta que llegue el programa. Ay, pero si yo me encuentro divinamente. ¿Ah! ¿Ah? ¿La ves? ¿La ves? Ay, claro que veo, sí. Claro que veo, eh, estoy viendo visiones, ¿sabes? Oye, pero ¿qué tienes? No, no sé, no sé lo que tengo. No, pero no tengo... ¿Qué te pasa? No, sí, si me encuentro muy bien, me encuentro muy bien. Voy por el atomizado. No, no, no, no, usted no va a ningún sitio. ¿Cómo que no, no? va a ningún sitio. No, no, no. ¿Cómo que no? Es... Déjame no, ir. No, no, déjame puedo. ir. Es que yo tengo prisa, se me ha hecho tardísimo. La gente sí. está esperando. Bueno, bueno. Te espero medio hora antes, señor programa. Miren, abra la boca. Abra la boca. Adiós, mi reina gitana. Adiós, maestro. Tómeselo, tómeselo, tómeselo, tómeselo. ¿Es No, el ascénico está muy caro. No. Así, va, va, va, va, va. Así, así, así. Ay. ¡Ay, no, ponte! Sí, señor. Mándeme, señor. Óyeme, Genofonte. ¿Me quieres hacer el favor de decirme qué haces con mis cigarros? ¿Los tiras o te los fumas? Yo, señor. Ah, disculpa, se me había olvidado que tú no fumas. Oye, ¿no ha venido por aquí el es ese de mi primito? No, señor. Oye, esto me parece muy raro. Oiga usted, que yo tampoco me lo he fumado, ¿eh? Porque a mí no me gusta, ¿no? ¿eh? Pues me sigue pareciendo más raro todavía, ¿eh? Bueno, hasta otra. Adiós, maestro. No me digas maestro, hija. Dime, Agustín. Bueno. Adiós, Agustín. Adiós. ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios mío. Ay, no sea tan exagerado. Óyeme, Santito, ven. Mira, es, es que yo me encuentro muy malito, ¿sabes? estoy viendo unas visiones muy raras. ¿Lo dice usted por mí? No, no, no, pero es que veo hombres vestidos con batas de cola andando por los pasillos. Fíjate, y además siento unos escalofríos y muy grandes. ¿Unos fríos? No, no, pero con escalo. para ah, caray. Sí. Esto sí está cierto. Yo creo que vamos viendo un médico. ¿Qué le parece? Es que yo aquí no conozco ningún médico. Yo sí conozco uno. ¿Sí? El que atendió a mi finada esposa, que en paz descanse. Ah, pues, con voy gracias. a dar su dirección. Bueno, bueno. Muchas gracias, ¿eh? <susurra> Lucio. ¿Eh? No, nada. sabe Es que, que no me encuentro bien. Voy a ir a cambiarme de ropa, ¿eh? Pásele, pásele. Adiós, le tantito. Adiós. Adiós. Un fresco y un descarado. ¿Por qué te ha puesto mi bata? Es que se me olvidó que había escondido mi ropa en el closet para que no me la quitara mi primo Agustín y no tenía otra cosa que ponerme. A mí eso no me interesa. Yo quiero mi bata. Venga, te ah, No, hombre, ahora no calomé. Uh. Ahorita se la doy. Sí, no, no, un momento, un momento que usted es capaz de quitársela delante ¿no? de mí. ¿En qué quedamos, pues? ¿La quiere o no? Sí, la quiero, pero primero voy a entrar y dentro a cambiarme de ropa y cuando regrese, quiero ver la batita aquí encima, pero sin usted. Uy, a mí las que tan ni me gustan. Y a mí los hombre tan flojo como usted. Mira, mira, mira, mira. Mira, mira, no tengo nada que mirar. Tengo algo. De tener tiene usted de todo. Y no creo que esté mal. Más bien, está usted mal. Cierra los ojos. ¡Ay, no, no, no! ¡Por Dios, no! ¡Ajá! Oh. Sensible a la luz. ¡Ay, sí! Ya puedes entrar. Muchas gracias. Muy bien. Les voy a decir algunas palabras. Y usted me contestará lo primero que se le ocurra, aunque no tenga nada que ver con lo que yo le pregunte. Pero mire usted... ¿qué? Nada. Usted le mítese a contestar. Bueno. ¿Lista? Sí, señor. Cama. Dura, durísima cama. Una tina. Gafas. No uso, no. No, ya se ve. Canto. ¿Cantaste? ¿Quiere usted que le cante un poquito? No, sí? señorita, no. no, no quiero. Le voy a mostrar algunos objetos y usted me contestará rápidamente qué son. Sí, sí. Muy bien. Una manzana. Magnífico. Cierra los ojos. Ya. ¿Y esto? Otra manzana. ¡Perfecto! cuántos son? Pues. Um, me parece que dos, no. sí, dos, no. sí, sí. Perfectamente bien contestado. ¿Le gustan a usted las manzanas? Ay, me encanta. A mí muchísimo. ¿Por qué le encantan las manzanas? Pues de usted, porque me recuerda a Pamu, a Eva. Paraíso. ¿Para? Señorita, francamente no lo entiendo. Según mis deducciones, su cerebro obra perfectamente bien sobre su ego pasivo. Oiga usted, ¿y usted se me linda bien los hibolitos del Cantábrico del Turururu? ¿Qué? <risa> que si usted puede mezclar bien el agua de los ocho con un poquito de floripondio y... ¿no? Señorita, ¿en qué me está usted hablando? En Camelo, lo mismo que usted. Hace una hora que me está hablando y no lo he entendido, pero nada. Vamos. Siéntese. Sí, ahora mismo. Bueno, ya estoy sentado. Vamos a ver, señorita. ¿Usted ha visto visiones alguna vez? Pues mire usted, precisamente hoy he visto una bata de cola caminando. Ya lo decía yo. ¿Y elefantes volar? ¿De qué color? Pues grises. Lo único que faltaba es que los elefantes fueran verdes. Oiga usted, qué pagutos han hecho colores. Me parece, a mí que tiene que ver a un médico es usted. Sí, es que ya los empiezo a ver colores. Señorita, yo soy médico. Sí, sí, ya. Vamos a ver. ¿Qué otra cosa siente? Pues mire usted qué, qué oficio, ¿Una opresión? Un catarro, muy grande, que lo que tengo, un catarro. ¿Catarro? Sí. Entonces, ¿por qué me ha venido a ver a mí? Yo soy médico psiquiatra. ¿Y ¿Sí, qué? Un psiquiatra, de locos. Ay, Dios mío, ahora me explico lo que los elefantes ven. Bueno, pues ya que he perdido el tiempo, recetemos usted alguna cosa para el catarro, ¿no? Si le desgatan al programa. Ah, le voy a recetar unas gotitas para la nariz. ¿Qué? Tres veces al día. Y unas inyecciones intramusculares. Muy bien. Y más intra que musculo. ¿Cuánto le debe? La señorita le corre. Ah, bueno, pues muchas gracias. Ya a ver si quiera Dios que llegue pronto a mi programa de televisión. ¿Por qué no me ve? Y me llama luego y me dice cómo se me ha visto en esta cosa, ¿eh? Oh, y respétese alguna cosita. Adiós. Bueno. Adiós. simpático. ¿Qué pasó? ¿No ha llegado Lola? ¿Por qué ha tardado tanto, criatura? Ay, perdóname, pero que está en casa del médico, ¿sabe? Porque está para resfriar. Pero mira qué hora es, niña. Ay, ya no sé. Y ahora el genial maestro Agustín Lara tiene para todos ustedes una sorpresa. La presentación por primera vez en México y como artista invitada de este programa a la extraordinaria Lola Rosales. Con ustedes, el maestro y su bella invitada. Señora, señores. Es para mí un gran honor presentar a ustedes a la gran artista española Lola Rosales. Creo sinceramente que ustedes al verla actuar se enamorarán de su arte como a mí me sucedió en España. Sí, claro, como que aquella no se tenía un tablón que era el más grande del mundo. Un tablón que había comprado para hacer una mesa. Eh, sí, sí, precisamente por debajo de las mesas andaba con un juguete de eso su... ¿Cómo se dice aquí? Un juguete. son los que usamos aquí, en las fiestas patrias, que hacen No, no, nada de eso. Un juguete de borracerita, de borracerita. Por favor, por favor, Nora. <ríe> Te permito. Sí, por favor, pasa. Lola ha escogido para presentarse ante ustedes el paso doble, la veleta. con una la peineta era el canteción, cada vez que salía por Malagaña o Soleare la miraba en silencio desde su barco con cual limón, y guía la guitarra un saco un de corazón daba un oleso del bordón ella estaba por Paco Colá Más ni en broma lo daba intenté, Y a cuando un cariño fingía Que al otro traía cargúle su La veleta, la veleta Sabe de cantar con más palabras Que los ruines señores La veleta, la veleta se sabe reír si me de me sufrir por celos y amores Desde el palo a la caleta Del parciera al limona, Con tampones y trompeta La reciben a pasar. Sin saber que no pidía, se va a va puesta una careta de un querer que su agonía de un querer que es el arma y la vía y es la agonía de la veleta. guitarra sobre el encaje de una tarjeta y la luna de muerte de una navaja se vio brillar y ante los ojos de la veleta don juan limón sin confesión cayó mortal la veleta hacia poco corrió cuando vino la guardia civil y armidas los salí desposados llorando a su lado lo oyeron decir la veleta la veleta, pues quien lo perdió porque lo embrujó de pasión y celo. La veleta la veleta, desde el torreón de su corazón se ha venido al suelo. Que me amarren con cordeles y me lleven a un pena, que han tenido mis claveles, la curvita y nada más. Que la gente me señale de hacer palos la caleta y me juzga. Vale. ¡Ay, que corran de tanto canal los lagrimales de la veleta! ¡Has estado fenómeno, hija! ¡Fenómeno! Gracias, maestra. Usted se lo debe. ¡Ay, qué cansado. Mira, todavía me quedan dos números. Sí. ¿Quieres que te lleve el coche a casa? Ay, pues se lo agradezco mucho porque tengo aquí mucho dolor, ¿sabes? Es que me han puesto una inyección. Aquí, en este lado. Diente, diente. aquí. Mira, hija, ¿qué quieres? Ay, bueno, vete pues Hasta Adiós. luego, muchas gracias, Dios. Hasta luego. ¡Pero ponte! Oiga, ¿a qué doctorcito me mandó usted? Al único que conocía. <risa> es que su mujer estaba. No no, no, no, no, no, no, pobrecita. Ah, no. Ella lo que tenía es que veía cocodrilos por todas partes. El médico no le creyó. Hoy hace un año que la enterramos. Sí, ¿y de qué murió, pobrecita? Se la comió un cocodrilo. Oiga, mire, Pabulla se va a usar burlar de su tía, ¿sabes? Vaya con el elefantito ese. Pero vuelvo esta noche, Lucio. Paloma, que andas buscando amores, aquí estoy yo. Paloma, perro de oro, y kititita, Te ganas de darte un beso de mucho amor, decirte sus cosas bonitas junto al oído. Acerquete de brincidos el corazón. Después amarrar tu cuerpo con estos brazos y luego entregarnos juntos a nuestro amor. En este mundo no es bueno vivir sin cariño, vivir sin amor. Paloma, ¿qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, ven ya tu nido en mi corazón y deja que el mundo ruede y siga su marcha. Y al viento gritemos juntos ¡Viva el amor! Paloma, chiquito de oro. Sí. Yo creo que tiene algún hueso roto. Ay, no, por Dios, oiga la qué hacemos con ese, los lo pante? Pues lo enterramos, ¿no? Ay, por Dios, no sea salvaje. Oye, lo que tenemos que hacer es meterlo para adentro. De un hoyo, sí. Ay, no sea antipático, hombre, meterlo para adentro de la casa. Te... Ah, no, ahí sí que no se enoja el señor. No, no, no, el señor no se da enterar de nada. Así que cárgalo ya pronto, venga, hombre, que va a coger frío tío. Que voy a necesitar su servicio, ¿sabes? Sí, sí. Aquí en Parma, 43. Pero no tarde, por favor. No, no, no, no. Furioso no está. Lo que está es frío, ¿sabes? Frío. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, no tarde, no tarde, por Ah, una bolsa de agua caliente. Muy bien. Ay, pero, pero prontito, ¿eh? Adiós, doctor. Adiós. Adiós. Anda, por aquí. Por aquí, por aquí. Mm-hmm. <laughs> Voy a ver quién es. ¿eh? Ay, sí. Ay, doctor. Venga, venga. Usted otra vez. Sí, sí, venga por aquí que es más rápido. Venga, venga, por favor. ¿Qué es lo que tiene usted ahora? No, o sea, nada, no nada, nada. ¿Dónde quién? Pues... Eh, un hermano. Un hermano que tengo. Un hermano? Mi hermanito, pues, ¿Qué sí? le pasó? Pues mira tengo un accidente. Ay, señorita, ¿cuántas veces quiere que le diga que yo no curo cuerpo sino alma? Pues que si precisamente el que va a usted curar es eso, que está partido el arma, ¿sabes? Y digo, ¿cómo llegó tan pronto? ¿Cogió pues, la fe? No, vivo a media cuadra de aquí. Ay, qué bueno. Pues vámonos para arriba, que estará esperando. es donde acostumbra dormir el joven? No, pero como usted dijo, que le pusiera alguna bolsa de agua caliente, pues lo traímos aquí, que es donde está más cerca las llaves. Así que si le llego a decir que lo que necesitaba era un lugar caliente, ¿dónde lo pone? En el horno, ¿no? O en la estufa. <risa> Vamos a ver. Poca carne? Desnutrido, eh? Sí. ¿Qué clase de accidente tuvo? Se cayó. ¿Ah, no lo tiraron? No, no, todavía sirve. Ah. Vamos a ver la niña. Soy aquí. La niña del ojo. Ah. Mirada vidriosa. Cejas pobladas. No se ve nada. A, a, a ver, ver conmigo, mira, está aquí. Ah, hola. No, vamos. No. Sus lentes, doctor. ¿Se sí, ve? No, la comunicación está interrumpida. Yo creo que está mal de Eustaquio. Que no ponte, señor. La trompa de Eustaquio. Ayúdame, por favor. Toma esta pieza. ¿Qué le gusta a a ver, Paco. Usted hacia allá, yo hacia acá. Una, dos, ¡Ay! ¡Uy! No tiene ninguna fractura, ¿eh? No, pues con el masajito este... Sí. Vamos a ver, otra vez, ¿eh? Una... ...dos... Ay, ay, ay. Uy. ¡Uy, por dios, el ay. ay, ay vamos a ¡Muy bien! Reflejos patológicos. Uh -huh. Desde luego, con la pata que le ha dado. <risa> a ver, vamos a ver. Vamos a ver el aliento. Huele a cebolla. ¡Que no ponte! Oye, anda, vete. Vete. Y dije yo ahora abajo, ¿eh? Sí. Pero no se te ocurra que sí, nada de esto. Sus lentes, doctor. Póngaselos. No, no a ver, no. Por favor. Ay, sí. ¡Anda, hombre! Ay. ¡Uy! Oiga, eso es un reflejo cachetológico, ¿eh? Sí. Lo que no entiendo es por qué no tiene movimientos. Sí no, pues movimientos ya tiene, claro que sí. Oye, pero está muy grave, doctor. No sé, de eso quisiera yo saber. Ah, ¿por qué no le receta alguna cosita, eh? ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, pues le podría yo recetar un poco de bicarbonato. Uy, no, no, que me hace mucho ruido, ¿no? Bueno, pero si no le hace bien, tampoco le hace mal. Bueno. Queda un recurso. Buah, buah. El método hidroterápico. ¿Y, y, ¿Hidro qué? Hidroterápico. ¿Y eso qué? Ahora verá. Ah. Uh, uh, uh, uh, uh. El agua, que todo lo cuida. <risa> ¡Y que también lo moja! <risa> eh, ¿Cómo se siente? Ah, pues muy fresquito, ¿no lo ve? Bueno, pero ahora necesita estar en absoluto reposo, ¿eh? ¿Y que tiene que guardar cama. Bueno, en este caso, guardar tina. <risa> ¡Ah, pues mejor! ¡Adiós, hermanito, adiós! ¡Voy a acompañado a ahora, vuelvo, ¿Hermanito? ¡Claro! ¡Ahora sí! Bueno, pero es que soy muy incómodo y tengo un hambre feroz. No sé, no que. Joven, piense que estaría mucho más incómodo dentro de, de una taza de café. ¿Eh? Eh, me lo tomaré, me lo tomaré. Ok, ok. Eh, adiós, hermanito. Ah, <risa> muy hermanito, ah, hermanito, hermanita. Doctor, doctor. Dígame. Un momentito que quiero pedirle un favor. Mire usted, quería decirle que, que está abajo. Es mi padre, ¿sabes? Ah. Sí, sí, mi padre. Y es un poco lunático. ¿Lunático? Sí. sí. Eh, esto es muy interesante. Sí. Y además, pobrecito, sabe usted que tiene una farta que es que padece de alergia. Y cuanto que vea a un doctor, no quiere más que matarlo. ¿A, a, a, ¿A un doctor? Sí. Eh, entonces yo le digo que digamos, doctor. Esto eso, no se lo diga usted. Y no diga usted tampoco lo del accidente de mi hermanito, ¿eh? T tampoco. ¿Me lo promete? Prometido. ¿Sí? Bueno, muchas gracias, ¿eh? Andeadme. un odio a los músicos tremendo, fíjate. ¿Y cómo metes a ese tipo en casa? No, pues vino a peinarme, pero no te preocupes, no es muy peligroso. No, cosa como bueno, tú. menos mal. ¿Cómo sigue de tu catarro? Pues ya estoy bastante aliviada, maestro. Me alegro, porque tengo una cita para pasado mañana con el dueño del cabaret La Cita, que hoy es el mejor de México. ¿Sí? Como le gustes. contrato seguro. Ay, no me lo diga. Qué alegría, maestro. ¡Pase! Bien, muchas gracias. Eh, pasaba por aquí quise enterarme cómo había pasado la noche a su hermano. ¿Lo puedo ver? Pues mire usted, si me ayuda a quitar los mueblecitos esto. ¿Y esa barricada? Pues mire usted es que mi hermano estaba sonámbulo, ¿sabe? Y un poquito más a ah, Y claro, eh? sí, sí, y por las noches le da por salir solo. Y yo así siento que se caen los muebles y entonces yo me despierto y eso. Lunáticos y sonámbulos. Vaya Uy. familia, ¿eh? Que... Ay, me lo gusta ayudar, qué bueno. Uy. Uy, muchas gracias. Usted cantó, ¿eh? Uy. El mirante Nelson. Pancho Villa le perdonará la vida. Ajá. Ah, no, perfectamente. Liquidado. Se volvió loco. No lo dudaría ni tantito. Qué familia, ¿eh? Oiga, Jovencito, ¿y usted qué hace? Jugando a los barquitos. ¿Qué? no puedo. No, de poder sí puede, pero no cree que ya está un poquito grandecito para eso. No? Usted cree. Oiga, doctor. No, no, no. No me diga, doctor. Llámeme Álvaro. Alvarito. Bueno, Alvarito. ¡A las almas! ¡Me la vuelan! la tío! ¡Me la vuelan! ¿Qué nos al dado? ¿Qué, Alvarito? Oiga, pobre muchacho. Su padre debe sufrir mucho. ¿Qué padre? ¿Cómo qué padre? ¿El padre de usted? Bueno, que tiene que ver mi padre con el niño? ¿Niño? Claro, no, con su hermano. Ah, sí, ¿verdad? Pobrecito, mi padre. ¿Usted sabe lo que sufre con él? Mala puñalada de él. ¿Cómo? No, no, nada, no me haga caso, yo estaba hablando con cuando... él. Esa, Lolita, yo creo que debemos poner a este muchacho en observación. Es un caso muy interesante. Vendré todos los días. ¿Ah? En primer lugar, para estudiarlo. Y en segundo lugar, para digo, para verlo a usted, que también es un caso muy interesante. <muchas> Ay, qué galante. Lo que usted merece, Lolita. Hasta mañana. Adiós, Alvarito. En los ojos. Palabras de mujer. María Bonita. ¿Qué? Oye, manita. ¿Y qué vino a hacer ese maniático que me tiene asoleado? ¿Quién, es el doctor? Digo, el peluquero. Vino a arreglarme la cabeza. Sí, a peinarme. Oye, pues, ¿cuántas tienes? Pues, nada más que una pues, ¿Vino ayer? Y, y vendrá mañana y pasado y todos los días, sí, pero... Oye, pero ese tipo está más zapado que una máquina de vapor, ¿eh? No me deja trabajar, no me deja sol ni a sombra. Con decirte, me he pedido acabar la canción que te ofrecí. Ay, no, por Dios, maestro. Tiene que terminarla. No, no, no, ese cuenta y siga trabajando, ¿eh? Siga trabajando. ¿Y la señorita? Se pasó ensayo con el señor Acabaré la cinta. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Porque no me lo preguntó. Señor? ¿Cómo sigue su hermano? Murió hace 25 años. Señor. No su hermano, el hermano de la señorita. ¿De de quién? De las. Ah, sí, sigue mejor, está arriba. Está arriba. No. Voy a aprovechar para verlo. ¿no? Hásele, hásele. habló por teléfono y le dije que viniera al ensayo. Yo que a usted lo corría patada. ¡Lucio! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lucio! Ah, ¿con qué eres tú, mi primo Agustín? ¿Y quién querías que fuera? ¿Tú qué haces aquí? aquí nomás, triunfando. Triunfando, triunfando. Ya usted, ¿por qué no me lo corre inmediatamente? Él no. Creo que con Lucio y la señorita podemos montar un gran espectáculo que tendría un éxito fenomenal. Después hablaremos de eso, mi joven amigo. Ahora voy a tomar unas copas por frente de la casa, ¿eh? Cómo no, lo que quiera. Oye, ven acá. ¿Conoces a Lola? Pues claro. ¿Pero qué preguntas desde chiquita? ¡No se cae ese peluquero malo! ¿Cómo la va a conocer desde chiquita si este nunca ha ido a España? Ah, no. Además, se puede saber por qué la besas? Pues muy sencillo, porque me gusta. ¡No! ¿Sí? Pues desde hoy me la dejas en paz. ¿Te puede saber por qué motivo? Pues porque... porque... Ajá, con que a sí ti también te gusta, ¿no? Mm. No, ¿no? No, no, no, no, no. ¿Pero no se dan ustedes cuenta del terrible pecado que están cometiendo? ¿Qué dice este peinador sete? Lolita. ¡Lola! ¡Lola, Luciano. cielo! Bueno, el padre enamorado de la hija, La, la hija enamorada del hermano, el hermano del padre. No, del el padre. No? Ay, ay, ay, ay. <risa> Señor Lucio. ¿Dónde está la señorita Lola? Está arriba con el señor. ¿Y qué están haciendo? Probándose el vestuario que va a usar la señorita en su debut. Ah. ah. ¿Y este? ¿Y este otro? Ay, pero que nos ha usted mover la cabeza de otro modo más que así? Lo que yo quiero es un vestido que realce tu soberbia belleza morena. Bueno. ¿Qué te parece este rojo tomate con verde lechuga? Ay, maestro, me parece una ensalada. Vas a estar como para comerte. Oh. Ay. ¿Pero qué le pasó, doctor? ¿Lo atropelló un coche? No, hijo. Me pasé toda la noche caminando por la calle. Ah, este no pudo dormir, ¿verdad? Pobrecito. Hablas de dormir cuando en esta casa se está incubando una cosa tan horriblemente horrible. ¿Eh? ¿Pero qué cosa es esa? Inocente criatura, ¿te parece poco que tú estés enamorado de tu propia hermana? ¿Qué qué? Tiene usted razón, doctor. Soy un vil gusano. Más que eso. Soy una chinche, una pulga, una amiba. Pero ya no puedo luchar contra todo eso. Ven, angelito, Yo te voy a ayudar. Ven. Siéntate. Con cuidado. Mi doctor. Siéntate. No, mejor recuerdo. Hay acostado o no, doctor? Sí, sí. hijo, sí. Ven. Así. Descansa. Así. Con cuidado, hijito. Así. O tu cabecita aquí. Así. Ahora dime, hijo. ¿Desde cuándo empezaste a sentir esa pasión malsana? Desde siempre. Recuerda tu pasado. Vuelve a tu niñez. Trata de recordar. ¿Recordar qué? ¿Lo que se te haya olvidado? Puede ser un caso de magnesia. De amnesia, dirá, doctor. No, hijo, no. De magnesia, qué es lo que te voy a recetar. Deja oír la razón de tu cerebro. No pongas barreras a tu subconsciente. Mi niñez. Duerme. Duerme. Trata de recordar. Recuerdo que era yo un niño bonito. Esudito, pero muy bonito. Las niñas se morían por mí. A mí también me gustaban. Papá, no me pegues. Cuarto oscuro, pan, tequila, digo agua. Castigado. Yo pedí a todas las niñas, pero papá no me dejaba. Y así pasaron días, meses, años. Después, encargo a París. Hermana. Niña crece. Bonita. Preciosa. La amo, la amo. ¡La amo! ¿Eh? ¿Dónde estoy? En la antesala del infierno. no. No. ¿Cómo puede ser esto? Oiga, doctor. ¿averiguó algo? Sí, hijo. El responsable de todo es tu padre, que no te permitió seguir tus impulsos naturales. Seguir a las niñas. Ahora de grande. No, ahora de grande me estoy aprovechando, doctor. Por lógica. Al crecer juntos y siendo Lola la única muchacha, se enamoró de ella. Qué horror, Dios mío. Solo veo una solución. ¿Cuál? Voy a pedir la mano de tu hermana. ¿Qué? Eso sí. Si algún día molestas a mi esposa, ¡te mato! ¿Qué? Señores. ¿Quieren ustedes hacer el favor de decirme qué hacen en mi casa? El señor quiere hablar contigo, papá. ¿Cómo, papá? Oye, hijo, desobediente. ¿No te he dicho mil veces que no quiero que pongas un aquí? ¿Y usted, peluquero furcial, es que. Yo quería hablar con usted, señor. Tengo el honor de pedir la mano de su hija. ¿De mi hija? ¿Pero de qué me está, está hablando este infeliz? Óigame tampoco, ¿no? ¿Te Está hablando de mi hermana. Ah, pero tú tienes una hermanita. Ajá. ¿Y cuándo me la presentas, Rey? Sí. ¿Y usted qué quiere con mi prima? No, señor, no es con su prima. Es con su hija. Eso, te está hablando de mi hermana, que es tu hija, papá. Ah, pero tú tienes una hermanita, sí. que es mi hija. De manera es que yo vengo siendo tú. Oye, no gritos de esos, por favor, ¿no, eh? ¿De modo que usted niega ser el padre de este señor? No solamente lo niego, lo rechazo indignado. Yo no tengo hijos tan vagos. ¡Padre desnaturalizado! Papá. Ah, ya me doy cuenta. Este es un truquito para sacarme la lana. Pero mire, tenga su lana. Y usted le da crédito a las palabras de este sinvergüenza. Oiga, no fue él. Fui yo. De manera que tú le dijiste que yo... ¿Entonces el señor no es su padre? ¿Y él tampoco es su hermano? ¿Pero por qué has hecho eso? Para evitar que tú te dieras cuenta que yo dormía aquí. ¿Aquí? ¿Y dónde? En el cuarto de ella. ¿En su cuarto? Bueno, quiero decir, en la tina del baño. Sí, señor, eso me consta porque yo lo atendí en el cuarto de baño de un trancazo muy fuerte que se dio. ¡Oh, de manera es que aquí todo el mundo entraba y salía y yo en la higuera! Sí, señor. Perdón. Lolita, ¿así que ningún lazo familiar la une con estos señores? Ninguno. Y les ruego que me perdone. Y ustedes también, por haber sido la causante de todo este enredo. Por mi parte, está usted perdonada, puesto que obró impulsada por su buena fe. Muchas gracias. Y como ahora no hay nadie que me calle... ¿O sí? Lolita. ¿Qué? Quiero pedirle que sea usted mi esposa. Oye. Diga que sí, me la llevo ahora mismo. ¿Cómo que se la lleva? ¿Y nosotros qué? ¿A ustedes también? ¿Seguro? ¡Claro! Lolita, ¿qué resuelve usted? Ahora somos tres para el Pues que así de momento estoy como a contar, ¿no? Ha sido tan de repente que. Con lo nerviosa que estoy esta noche por mi debut. Y encima esto. Pues tiene que resolvernos, ¿eh? Puede tomarse su tiempo. Dos minutos. Ay, ya lo tengo. Ya lo tengo. Aunque me encantan los charros, pero me voy a casar con los tres. ¿Cómo con ¿Cómo los tres? ¿Cómo con los tres? hombre. yo que creí que era una buena idea. Bueno, pues entonces esperarme un momento. Mejor dicho, esperarme esta noche que va a ser debut. Y después os doy mi resolución. ¿No? Bueno, pues por mi parte está bien. Por mí de acuerdo, pa. de acuerdo también. ¿Sí? ¿Sí? estamos de acuerdo los ustedes. ¿no? Ay, qué bueno. Muchísimas gracias, muy agradecida porque soy muy bueno lo fue conmigo. Bueno, pues entonces hasta luego, ¿eh? Ya. Hasta luego, ¿eh? Ya. Adiós. Gracias. Váyase con Dios. Con lo de cera, me comer semblante, que los tres quisieran robar lo que es mío. Y los tres me ofrecen sus besos amantes, por fuera, por dentro de las ojeras, y Los tres me acorralan con boca de fuego. Leito sentencia a reírse los reyes. Que en esta partida la honra me juego. Que venga Dios y lo vea serrano lo que yo no puedo ver. Y diga por qué vede a Gitano, deben camino a mis pies. Hay que dolor perdiendo en lo oscuro barca me dio, nunca de un sin salida y estoy cerca por el muro de tres aguas en sencilla hay que venga Dios y lo vea temprano, si no es grande perdición tiene para tres bedeas, gitano, solamente hay un corazón. A la calle me escupen la gente, creyendo que sufren tres hombres honrados, que están por mi culpa los tres frente a frente, y Dios solo sabe que en mí no hay pecado. Malditos al viento, para que se día. Vino a mi puerta secando mis flores Entre tres veredas me encuentro perdida Y me están matando tres malos amores Hay que venga a Dios y lo vea en raro Lo que yo no puedo ver Y diga por qué veré, ay, Camino a mis pies, ahí de dolor, me voy perdiendo en oscuro. Barca me dio de sin salida y estoy cerca por el muro de tres aguas en encendidas. Hay que venga Dios y lo vea, en y no es grande perdición enne para tres cerea gitano solamente wi un corazón Hasta creyendo dueña ser de mi querer. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones. Primero me has de agarrar. Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones.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 No hay nada que hacer, pero ¿cómo no? Voy a llamar a mi enfermera, que tiene una hermanita. Hombre, me parece muy aplaudido. ¿Nos echamos más? Nos echamos bien. Y aquel que no le consejo nunca viejo llegará. Si al vecino, con su barba remota. El amor es muy bonito, no se le puede negar. Nunca se acabará El amor es muy bonito Se le puede dejar Dalo poquito a poquito Y nunca se acabará